Rey, soberano, inigualable Por siempre reinarás Sobre todos, por la eternidad Tú eres poderoso, tú eres victorioso Inigualable, incomparable Tú eres asombroso, tú eres victorioso, tú eres grande, incomparable, nada se iguala a tu gracia, nada se iguala a tu amor, tú eres mi sustento, tú eres mi aliento, tu amor, tu amor.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 Así es, su amor Jesús, al rendirme ante ti, dejo todo lo que antes fui y me postro ante tus pies, mira eres mi Señor. Tú Tú eres grande, incomparable, tú eres asombroso, tú eres victorioso, tú eres grande, incomparable. Nada se iguala a tu casa, nada se iguala a tu amor. Amor. Tú eres mi sustento Tú eres mi aleja, amor. Vamos ahora con las palmas vamos sacar tu amor por mí no cesará no cesará no oh, oh. tu amor por mí no fallará no fallará no oh, oh. tu amor por mí no cesará no acabará no acabará, no oh, oh. Por, por mí no fallará y no fallará Señor Jesús. Así es esta hermosa canción. Vamos al coro, ¿listo? Vamos todos a repetirlo. Nada se iguala a tu gracia. Nada se iguala a tu gracia. Nada se iguala a tu amor. Tú eres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 Sustento, tú eres mi talento, tu amor Sustento, mi talento, tu amor Sustento, Aleluya, Es alabanza solamente a Jesús